Para inducir la floración en nuestro cultivo indoor tan solo debemos modificar el fotoperiodo de 18-6 a 12 -11. Para ello reprogramaremos nuestro sistema LED Octopus UV-17 de modo crecimiento a modo floración. ¿Cómo reaccionará nuestra Green Poison a inicio de la fase de floración?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 no será necesario realizar el sexado a nuestras Green Potion de Sweet Sheets. Nuestras poderosas féminas empiezan a marcar maneras de suspendor pero ¿qué nuevas necesidades precisarán a partir del cambio de fotoperiodo?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 Los pistilos blancos comienzan a coronar las puntas de nuestras plantas que muestran un aspecto muy saludable con un tono verde intenso, al tiempo que empiezan a intuirse el característico aroma en la mayoría de los ejemplares de Green Poison. En nuestro próximo programa os contaremos con todos los detalles, los avances de la bestia que tenemos entre las manos. No os perdáis el próximo Test and Grow. Objetivo, gramo -vatio.